A ver, pero Estado doctor, de Derecho, si no, a ver, pero si no hubiera Estado de Derecho, no hubiera democracia. Claro, y por un claro. hecho aislado no se puede decir de que no hay, eh, hay Estado de Derecho, ¿por qué? Porque tenemos libertad. ¿ya? Y tenemos la parte más importante que es la democracia. Que se cumpla la democracia al 100%, bueno, esto ya queda a conciencia de uno. Ahora, con lo referente a lo que dices tú sobre eh, la, sobre este sobre Pedro Castillo. Si bien es cierto, la constitución en el 117 creo que es, solamente se le puede acusar, dice. Así por es. Tres cuatro, o cuatro motivos. Bueno, acusar. Así es. E incluso yo he escuchado, bueno, a... Uh, He estado escuchando las noticias, sacando conclusiones, ¿no? Eh, el señor Benji Espinosa, que es su, su abogado, es un muchacho de 33 años, muy bueno, ¿no? Muy bueno, ¿eh? pero eh, cuando lo entrevista, pues, eh, sabe, sabe, ¿no? Te empieza a, a aplicar este sentencias casatorias del Tribunal Constitucional, te, o sea, como sabe, como es un penalista, entonces a un, a un a un entrevistador que de repente no sabe, quizás lo lo maree, ¿no? Pero si bien si bien es cierto las los doctrinarios y los constitucionalistas opinan y ya se dio el caso como ya Tumala. ahora salió un decreto legislativo que que le daba la potestad al fiscal de la nación, ¿no? Ahora, se habla de acusación, pero no de investigación. Lógicamente, si al presidente lo van a acusar, se estaría trasgrediendo la constitución del estado, ¿no? Entonces, ¿quién va en, en, están pidiendo la nulidad? Y esto se va a ir hasta el tribunal constitucional. Entonces, ¿quién va a, a dar la última palabra o la última ratio va a, va a ser el tribunal constitucional sobre esto si, si lo si que, eh, que están eh, está pidiendo la nulidad de la investigación pero es una investigación más no una acusación oh. una acusación no se le puede hacer pero a mi criterio oh. a mi criterio muy personal he leído un poco no, porque hay también casaciones que, que están a favor y están en contra. Entonces, como le digo, la última ratio será el Tribunal Constitucional, porque eso va, eso va a llegar hasta allá, de hecho. Pero de que se le puede investigar, se le puede investigar. Ahora, si yo no tengo nada, pues señores, investigame Y eso sería que levantar más a su alicaída gestión a Pedro Castillo. No, si, señores, investiguenme. ¿no? Y yo creo que sería un buen, como dicen, un buen, eh, dicho vulgarmente, un buen porotazo para él. No, señores, investiguenme. no tengo miedo, no he cometido nada, investiguenme. Y eso yo, yo creo que sería de que él va a aumentar su, su popularidad. no Pero ya eso es cuestión, ya, como le digo, de abogados. No, en mi humilde opinión es eso, que sí se le puede investigar. No, profesor, que... pero el fiscal está que acusa, profesor. ¿Cómo? El fiscal está que acusa, profesor. El, no, no, el no, no, no, no, no, no está doctor. Ver, doctor, doctor, a ver, doctor, no, a ver, no, a, ver, a, ver a ver, Doctor, a ver, ordenémonos un poco. Claro. Si es cierto, ahorita el, el, el fiscal de la nación, por el cual siento un desagrado tremendo, porque finalmente conozco la trayectoria de ese señor, pero en fin. Ahora cuando nosotros hablamos de una acusación, yo que manejo un poco el derecho penal, hablamos de actos que van a, eh, digamos, dar un fin a una acusación o un sobreseimiento, ¿correcto? Entonces, Correcto. cuando nosotros hablamos de, de, de, digamos, acusar, entonces estamos hablando de que va a pasar por una investigación no. este, diligencias preliminares, investigación prepara, preparatoria y ¿Preparatoria una etapa intermedia. Como intermedio. sabemos, ¿no? En el código procesal ya. penal, en la etapa ¿Se escucha? Sí. Sí, Vega, sigue, Vega. Muy bien. Como estaba mencionándolo, doctor, entonces cuando nosotros pasamos por estas etapas que manda el nuevo Código Procesal Penal, una de dos, o el fiscal da el sobreseimiento, sobrese o acusa. o acusa. Pero, sí. exacto, entonces es algo ilógico, es algo ilógico que... Bueno, a la interpretación de, ¿no?, de algunos constitucionalistas, incluso de varios registros, por el cual siendo una admiración muy grande, ¿no?, él eh, en una sentencia ha dicho que al presidente no se lo puede demandar, no se lo puede acusar, investigar, ni nada por el estilo, y es más, es, él, él ha sido uno de los redactores de la constitución política, entonces cuando nosotros Bueno, a las interpretaciones de algunos constitucionalistas y algunos le dan, digamos, la contra, ¿no? Entonces, en la apreciación que de repente yo he podido observar en mi poco o mucho conocimiento que tenga, eh, hablar de una acusación es hablar de haber hecho actos que hayan conllevado a un resultado, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, obviamente, no pienso desde mi punto de vista que no se le tiene que investigar al presidente. ¿Por qué? Porque sería... Si se supone que el fiscal, el fiscal de la nación no quiso investigar a Toledo, ¿por qué sí ahorita quieren investigar a Castillo? Porque ahí ya nos estamos dando cuenta que el Poder Judicial se está politizando y eso está absolutamente mal, eso está mal, ah, porque si o sea... siguen con estas cosas, a futuro, ¿cómo va a ser, doctor? eso sí está ver. malo el poder judicial tiene que ser autónomo tiene que intervenir los fiscal, asuntos fiscal, no es el poder a ver eso fue doctor, la... eh, a, ver, hablar, a ver un ratito vamos, vamos a ordenar no es cierto ya, ya se ha dicho de que esto está está politizado no pero nosotros vemos esta situación de Castillo y por qué no lo comparamos con la de del presidente de dos días, ¿cómo se llama este Merino. Eh, que Merino. A ver, o sea, no es igual, en este también dijeron del del del autogolpe, ¿no? Se, que se fue contra la constitución. Y lo que hizo Vizcarra no, no fue contra la constitución. Por eso le digo, en estos momentos. El Poder Judicial y el Ministerio Público se mueven a través de ¿qué? de ideologías políticas. Eso es lo que yo percibo. A unos sí y a otros no. Cuando la ley debe ser igual para todos. Para pobres, para ricos, para medios ricos, para todos debe ser igual. Si no, entonces no estamos hablando de justicia, no estamos hablando de equidad, no estamos hablando de igual de armas, no estamos hablando, estamos violando los principios del código, procesal, del código penal ¿Ya? entonces, en esto en, en estas situaciones, señores como abogado, hay que centrarnos al centro, ni para uno ni para otro, porque para eso vamos a ser abogados y en una parte se le cree al cliente, ¿no? pero como, mi apreciación es de que hace años el Poder Judicial y el Ministerio Público está tomado, ¿no? Está tomado, ¿por qué? Por, por partidos políticos. ¿Para qué? A su conveniencia. Y así, si nosotros revisamos, hacemos una historia, vamos a darnos cuenta de un montón de cosas. ¿eh? ¿No? Por ejemplo, el, el, el de ayer, sobre ese audio. Ese señor Juan Silva ya debería estar con prisión preventiva, pero no le dan prisión preventiva. Pero si fuera otra persona, un, un, a una persona hasta por un teléfono, lo condena. ¿No? Ahora que dice no, no hay pruebas. Pero ¿y qué cosa es eso? ¿Cuántas gentes, cuántas gente, cuánta personas hay por simple decir él fue, él fue, está preso? Entonces, tenemos que ver también en ese ángulo. Entonces, el Estado de Derecho, si bien es cierto, Estamos cumpliendo a un 90, 95%, pero hay un 5% de que prácticamente no se cumple lo que establece el Estado de Derecho en la separación de poderes, porque un poder quiere ser más poderoso con él. El poder ejecutivo quiere ser más que el legislativo y viceversa. El legislativo quiere ser más que el ejecutivo y el poder judicial está... ¿Al centro? ¿A dónde me voy? ¿Quién tiene la más fuerza política? Por eso, señores es que esto siempre va a ser así. Ya no hay pero, pero, esos juristas probos que había pero, pero, antiguamente. Claro evidente, doctor, lo que ese señor se está haciendo, doctor. Y ahora, bien claro, en la Constitución Política del Perú, en el Código Procesal Penal, el nuevo Código, Código Procesal Penal, en ningún artículo dice que no se le puede investigar al presidente. Ni en la misma constitución dice eso? No, doctor, doctor solamente eh, dice... Doctor Norberto Villanueva, disculpe, buenas noches. Este, para mí... Ah, doctor, por esos eh. cuatro delitos, nada más, pero en ningún momento dice que no se le puede investigar. Ahora es más claro, más claro que el agua está todo, doctor. En esos, en esos audios que trate que sale, el señor está comprometido en todo, en todo lo ilícito que está sucediendo acá en, en, en nuestro país. Todos no. los ministerios los están vendiendo. Solamente el no. juez mueve su ficha de ajedrez nada más. Pero sí. No. ¿Tiene, pruebas, ¿Tiene pruebas? No, claro, no hay pruebas. ¿También está hablando piegras, y a compañero. A ver, a ver, compañero, mire. <risa> a, doctor, permítame una réplica, por está favor. Está ¿no? está aquí, ¿no? aquí, compañero, Ay. creo que Ay. está un poco está, apasionado. No, no, A ver, ¿Quiere? Ven, ven. Nos ordenamos, señor. Por favor, por favor. A ver, por favor. Ya, sí, por favor. Vean. por favor. ¿Y por favor, señores, estoy, estoy hablando, señores, por favor, por favor, por favor. cortemos nos, esto, señores, y nos silencien los audios, y, y vamos simplemente a lo que es el tema, ya, porque esto va a conllevar a muchas cosas, tendremos una idea, tendremos otra, pero todas las ideas se respetan, ya, de que si tuvo o no tuvo, eso se verá posteriormente, ya, pero sí le digo, la ley, y la justicia no es igual para todos. Ya, culminamos esto y continuamos con las preguntas, porque faltan mis preguntas todavía, Mónica. Uh -huh. Faltan mis preguntas. Tengo tres preguntitas nada más. Ya, a ver, continúe con las preguntas, por favor. Bueno, sí. Al este, tema, Así yendo es. al tema de la exposición. Este, Hay que levantar la mano. Estaba mirando este. Lo que estaban hablando los compañeros del pensador alemán. Y ah, yeah, yo, okay. yo quería contar ahí algo que ya que estaban hablando eh, en su pensamiento él dice no que el estado podría ser dos cosas no eh, puede ser auto, auto, auto. bueno auto, eh, bueno dictador prácticamente no dice que puede ser como puede ser este un estado para todos no de igual, claro. de igualdad no entonces, ya que menciona los dos temas, en, en la Constitución del 79, cuando había la bicameralidad, era un Estado para todos, porque donde se pulía, ahí en la bicameralidad se pulían mejores leyes, ¿no? No se podía, digamos, hacer una ley a beneficio de un grupo, ¿no? Porque justamente estaba el otro poder para discutir que no estaba en lo correcto quizás tal ley, ¿no? Entonces, ese era el, el principio de la bicameralidad de Estado, ¿no? El beneficio para, para el pueblo, para la sociedad. Y en, el, y en el lado dictatorial se podría ver este, la constitución del 93, que fue de alguna manera dictatorial, ¿no? Al, al momento que se deshizo el parlamento, la eh, bicameralidad y solo se hizo uno. Y se hicieron leyes eh, alineadas, ¿no? Que hasta ahorita las seguimos manejando. Por eso que también ha habido ahorita la controversia que ha habido entre los compañeros, que eh, me parece que se ha tomado muy sublime el tema, ¿no? Porque la ley es objetiva y no, no es este. No hablamos pues de criterios propios, sino basado en la ley. La usted ley, menciona ¿no? el artículo 117, es, es muy objetivo. Cuatro puntos por los que puede llegar un presidente, nada más. Si no están esos cuatro puntos, simplemente no hay investigación hasta terminar el mandato. No, no okay. te pero hay formas de interpretar la Constitución, una de manera literal y otra gramatical, porque no puedes dejarte llevar absolutamente por lo que dice al pie de la letra. Las distintas sentencias del Tribunal Constitucional prueban que la Constitución se interpreta de dos formas. Las personas que no conocen lo interpretan de manera literal, porque solo lo leen. pero Los abogados o estudiantes lo interpretan con las sentencias del Tribunal Constitucional. Si es así, lean entonces el artículo 22, y donde ese señor Blume ha dicho que acá no hay estabilidad laboral. Pero la, la constitución se lee de otra manera, y algunos dicen, pero acá está bien, acá dice. Entonces, tengan ese ejemplo antes de hacer interpretaciones de repente motivadas por el apasionado. Ya vega, quiero con el lápiz. <risa> a ver, a ver, ya. A ver, ¿otra pregunta? Doctor, sí, doctor. me permite, yo quiero hacerle un, una preguntita, levante la mano al grupo, no. a los jóvenes que acaban de poner que precise acerca, doctor, de, en cuanto hablamos del Estado Democrático, del derecho a sufragio, que me haga un comentario, doctor, un poco más preciso acerca del Estado, de derecho, del, del Estado Democrático, doctor. Muchas gracias. A ver, ¿quién responde? Ayquipa, quiero escucharlo porque usted simplemente ha dicho dos palabritas nada más. A ver, Ayquipa, quiero escucharlo. Porque estoy pensando que usted no ha hecho el trabajo, ¿ah? ¿eh? Y se nota leguas. Ayquipa. Bueno, no contesta. Qué lástima, Mónica. Podría portar. Una buena exposición. No, el problema es que, doctor, el, problem que... Es, el problema ¿Sí? del, del compañero es que tiene problemas con la red. Se le va a veces bien. Es ¿Quién? el problema de educación remota. La que estaba haciendo Aequipa equipa ¿Nada? u otro compañero, este, a veces es la realidad, pues, eh, no tanto subjetiva, sino es objetiva, ¿no? Eh, la realidad del Internet siempre falla. Eh, un poquito hablando del, eh, de la parte democrática, eh, demostrando desde un punto de vista, como ejemplo, podríamos hablar aquí, este, se demuestra, pues, ¿no? Eh, tanto en zona centralizada y descentralizada hay, eh, por ejemplo, partimos para ver que el Estado es democrático, eh, la participación ciudadana, la participación en la concertación, vigilancia, eh, los proyectos de desarrollo, por ejemplo, ahí se ve bastante la democracia en las zonas eh, más alejadas del Perú incluso, inclusive es, están invitados para hacer la participación ciudadana, por ejemplo, en la concertación, vigilancia de proyectos a favor del bien común del pueblo, de carreteras, en bien de agua y desagüe, de luz. Participan pues representantes de las comunidades, tanto presidente, el, el secretario, los vocales, de las comunidades más humildes del Perú. Y hacen algunos proyectos y eso lo le, elevan, por ejemplo, a, la, a los distritos y evalúan, pues, una serie de proyectos que cuál se puede ejecutar. Y ahí veo, pues, eh, ¿no? Esta parte que tiene la potencia de lo que es la participación ciudadana, que es tarea de todo, pero en la parte de concertación, ¿no? Un poquito flojo lo vemos, pero se está desarrollando en ciertas partes. Quizás aquí en Lima sí no, no se está notando ese trabajo. Incluso ¿no? este, hay proyectos de desarrollo, se dan pues, autónomamente, pero la, eh, la democracia, la participación, tanto en la comunidad campesina y tanto de centros poblados, aquí en eh, zonas eh, ¿no? eh, que está en alta necesidad, zonas de riesgo aquí en Lima, no ve esa parte. Pero sí está permitido hacer proyectos de participación ciudadana, en base a la participación y proyectos de innovación, pero no se está permitiendo pues, en, este, en la parte de Lima. Parece que las autoridades eh, asumen eh, poderes autónomamente, con ese término automa, autónoma, y no invitan a las comunidades, al barrio, a desarrollar proyectos que faltan. Pero, sin embargo, he visto pues, en este contraste, en este punto, ¿no? en las zonas, por ejemplo, de Oxapampa, eh, la mayoría de los pueblos se organizan y vienen con todos sus representantes inclusive haciendo cumplir con sus pancartas y los escucha pues el gobierno regional y se suman a esto pues lo que son los gobiernos eh, tanto eh, los distritales y eh, los eh, alcaldes provinciales y gobiernos regionales muchas gracias esta parte, eh, claro, pero eh, si nosotros nos damos cuenta es cierto lo que dices en todas las municipalidades yo creo que en el mes de septiembre si no me acuerdo, llaman a este presupuesto participativo, donde lo que tú estás manifestando, van va la gente, o sea, del, del lugar a llevar sus proyectos, no a, a, a exponer sus proyectos, y ahí en la, en la reunión de este presupuesto participativo, ahí ya eh, se tomará eh, cuenta de cuáles proyectos son más prioritarios, aunque todos los proyectos que llevan los los ciudadanos son prioritarios, pero hay otros que tienen más urgencia que otros. Pero eso sí se da, se da en, la, en, está en el presupuesto participativo. ¿Ya? De repente en Lima, no de repente se da en Lima, porque esa es una, esa es una ley ¿sí? del presupuesto participativo, de la ley de municipalidades, donde el alcalde tiene que eh, eh, reunir a las la personas y que expliquen sus necesidades. Por ejemplo, ya acá en mi, en mi zona, hace dos años fui representando para una, un, un asfaltado de, de una avenida, ¿no? Y se puso a debate, se aceptó y hoy día tengo la, tenemos la, la avenida asfaltada. ¿Con qué? Con el presupuesto participativo. ¿verdad? Pero sí se da eso. Eh, a nivel nacional se da en, en las alcaldías. En Lima también debe darse, pero... No en la, en la forma que, que se da en, en los departamentos eh, del Perú. A ver, otra pregunta, antes de, de, antes de empezar a hacer yo la pregunta. Yo, doctor. Fugo. No, ahí que estás ahí. A <risa> ver, doctor, En la diapositiva 1, si no me equivoco, en la introducción. Se hablaron sobre la discusión o se refirieron a la discusión concept, conceptual y análisis compara, este, comparado. ¿Podrían, por favor, definirla? A ver, señora Guillón, por favor, puede usted definir esa o contestar la pregunta de... Con, de discusión, sí, Hugo Pandori. Discusión conceptual y análisis comparado. Eso está en la diapositiva 1. Sí, en la introducción se le pidieron. Ah, en la introducción. Los compañeros habló sobre el derecho de Estado, también habló sobre características, pero en la introducción podemos decir que el derecho en el Perú, como se dice, no es del todo... No hay derecho de Estado o Estado de Derecho, como dijeron ustedes... En un 80, 70% de repente hay un, derecho, un estado de derecho, pero en lo personal digo que por lo que yo he visto, yo he sido uh -huh. dirigente en, en un distrito que se llama de acá de Lima, 15 años se lucha por el, el agua y el desagüe y no llega. Ahí está. Hemos ido al Congreso, yo personalmente he hablado con congresistas. Y señores, se hacen a los bobos. Hablamos con el gerente general de Cerapal. Está la red de agua allí y no les da la gana de abrir el caño. No, no ni poner siquiera el medidor. 15 años luchando por esa agua. Y no solamente eso, Gijamarca, 40 años. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que, miren, esto es muy bien en el Perú, no debería decirlo porque no quiero extenderlo, 40 años luchando por el agua y el desagüe. ¿Por qué? Porque unos grandes señores se cogían el negocio de la, de la venta de sistemas de agua. Es lo mismo y allá. Entonces, digo que el Estado de Derecho en Lima, para cierto, cierta forma, yo estudiaba sociología, ¿no? los que son marxistas piensan de su lado así, y el de derecha a derecha, y cada uno opina de su manera. No hay concertación, nos falta, nos falta estado de conciencia. Entonces, hablaba de... Del, del Estado de Derecho comparado, y digamos que en otros países creo yo, por ejemplo, Chile es un poquito más desarrollado, el Estado de Derecho hay más conciencia y Estados Unidos, vemos lo que vemos, Matanzas y todo, según los Estados, y el Perú es uno de los países que no goza tanto el Estado de Derecho. Okay. Además, no, no puedo decir más porque okay. <ríe> me voy. Gracias. Yo, mi <ríe> no se vaya todavía, no se vaya. A ver, voy a, voy a preguntar yo. Algo suave, ¿no, profe? No, lo que está en el trabajo, nada más. El tema, el tema. Nada más del tema. A ver, ustedes ahí en la monografía que me han, que me han hecho llegar, hablan de una doctrina moderna, dice, ¿no? Entonces, yo les pregunto, eh, ¿cuál es ese contenido ese nuevo contenido positivo que esta doctrina moderna alude en la dominación del Estado Social de Derecho. ¿Cuál es ese contenido positivo? A ver, ¿quién responde? Doctor ah. Calderón Lenin. A ver, dime. Eh, doctor, el contenido positivo eh, eh, sería a las libertades públicas, ¿no? Orientadas eh, no, no, pero... al logro del bienestar, la justicia social, ¿no? Este en la sociedad. Al logro, ¿no? Sí al logro, pero acá usted me pone al logro. Perdón, perdón, perdón, perdón, estoy respondiendo. Pudo haber habido una falla ortográfica, pero este, la finalidad es el logro del bienestar y la justicia ya, social. Pues. Es, eso es lo que yo entendía, por eso yo, por eso yo le pregunto miren, esa palabrita cambia todo, porque yo entiendo un logo que es un cartel, o es una, una, una este, una frase, ¿ya? Yo entiendo eso, pero yo, ¿no? Y, y en este estado en el gobierno regional haciendo un trámite, y me senté, ¿no? A leerlo, ¿no? Y, y vi el trabajito, lo leí, lo leí, y por eso es que Justo, digo, logo, logo de bienestar, debe ser logro. No, bueno, se han comido la aire. Dicho la creación, Ajá. está bien. Así es. Ahora. Doctor, hasta en la tesis también se corrige. Clofi, después... Claro. No, de verdad, en la tesis hasta por una coma. Mi tesis me la ah, mandaron. Se nota que ha sido tipeado y no copiado y pegado. Ah, qué buena salida, doctora. Y si lo paso por. No, no, es la, la realidad, ha sido tipeado. Y, Ajá. y si lo paso por Turnity y me arroja no, 90% no, no, de no similitud. Quiere decir, no quiere decir que no lo hayamos tipeado. Sí lo hemos tipeado. Uh -huh. No, está, sí, bien, tipe. está bien, está bien, está bien. Porque tienen que tipearlo. Una cosa es copy-pega, ¿no? O, y ya, si hacemos el copy-pega, no aprendemos nada. Pero si ese esa frase lo escribimos, se nos va quedando en la. En, en, en, nuestra, en nuestra cabecita. Ya, a ver. A ver. Y eso que le estoy haciendo preguntas de su mismo trabajo, nada más. A usted, a, a ver, ¿cuál es la diferencia de los conceptos que da Mario, el famoso jurista Mario este Alzamora Valdés con Han Kelse? ¿Cuál es la diferencia? de los conceptos que ellos eh, emanan sin leer pues se sobreentiende que usted han hecho el trabajo no y ya lo tienen acá supone mano doctor ustedes dos nada más están sacando pecho por el grupo, el resto ya se fue ya de la, apagaron su cámara vamos a ver hasta ahorita ya tienen 18. Complete sus 20. ¿Qué pregunta tienen? 18, ¿también? ¿Puedo, ¿Puedo participar, doctor? Sí, participe, si ustedes dos, ustedes dos nada más están. Yo también le puedo acostumbrar. Ah, ya, ahí está, ya ves, apareció este Mera, ya ves. Así me da gusto que aparezcan. Tu... Ahí está el día, ves ¿sí? no, yo... a, a ustedes hay que meterle como si hay presión para que... Oh, de todas maneras, <risa> un rato al baño. <risa> sí, <también. risa> Disculpe, por porque... Ya, está tomando, a doctor. ver, ya, aquí terminamos, ¿ah? ¿eh? Y aquí rastro, paramos doctor, unos... Eh, eh... Unos cinco minutitos para que ya entre el otro grupo, ¿ya? Aquí terminamos, si es que no hubiera wow. otra pregunta.